Bueno, soy Federico Berná, del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía de la provincia de Mendoza, actualmente becario doctoral en el Conicet. Yo soy licenciado en Trabajo Social y el diplomado en el Diseño Participativo Sustentable del Hábitat para la producción y gestión de, social del hábitat y el ejercicio de derechos. Eh, creo que en primer lugar me permitió conocer de cerca eh, experiencias. Eh, ejecutadas, llevadas a cabo en Latinoamérica por latinoamericanos, eh, es decir que se, a través del diplomado pude tomar conocimiento de un montón de iniciativas de la América Profunda eh, que con más o menos éxito son, son muy válidas. Eh, en segundo lugar me permitió eh, pensar la intervención en un marco de interdisciplina porque si bien en la profesión eh, tenemos trabajo, la formación en trabajo comunitario y siempre se hace hincapié en la participación, eh, no es lo mismo que estudiarla en concreto en torno al hábitat y esto es lo que no se ve en, en nuestra carrera. Si bien hay una materia, una cátedra que es problemática de la vivienda, este es más de los estudios que tienen que ver con la gentrificación, la segregación social residencial, el acceso a la vivienda, pero no se trabaja el diseño participativo y menos desde un punto de vista sustentable y de la producción social del hábitat. Eh, entonces pensar, como yo como licenciado en trabajo social puedo trabajar con arquitectos, ingenieros, diseñadores, agrónomos, etc. Eh, fue una, una cursada muy enriquecedora en ese sentido eh, y realmente nos, nos invita a pensar que no existe otra forma de intervenir que no sea una manera interdisciplinar en lo posible aspirando a la transdisciplinariedad y, y de por sí tomar nociones y conceptos que vienen de otras áreas disciplinares también es, es sumamente positivo, así que yo realmente desde ese punto de vista lo, lo, lo recontra, recomiendo al diplomado y por supuesto que me va a servir para la aplicación de mi beca y mis estudios de campo eh, que teníamos pensado hacer este año, que por cuestiones de pandemia eh, todos supondrán que no, que no han podido ejecutarse, pero esperemos ya así el año que viene poner en práctica mucho de lo aprendido en este diplomado desde la línea de hábitat social sustentable de la que formo parte en el INAE. Muchas gracias.